Guay, ah, un Spected ¿Será otra vez Godrip? Espero que no, gente Increíble, vale, chiquito el lío para llegar Aquí otra vez de nuevo No es Godrip ni de coña, ¿no? Hermano, yo me he puesto, ah, verdad, porque me daba fatroll eh, esta es la bestia, vale Qué guapo Qué guapo Qué guapo, hermano Surprise, let's go, wow Ey, qué guapada, tío y pensar que este boss no está ni a la altura del, De la sola del zapato de Malenia Increíble Buah, Este boss es guapo, ese el ovillo yo. yo me spoilé con Dinosingel Con Nico, tío Ha sido una, una lucha larga y difícil ¡Diablo, qué guapo! Guerra sin luz Yo soy una sin luz, eh Cuidado, eh, eh Privada del don del oro <risas> ¿Estás preparado, Yachi del de AliExpress? Guapísimo Ten por seguro que el círculo de Elden ¡Diablo! Se halla muy cerca ¡Diablo! ¡Qué guapo, tío! ¡Guau! Wow. El árbol puto aureo tiene ahí la puerta O sea, no me había puto fijado Entonces, eso es el sello que se ha quitado ahora mismo, ¿no? O sea, bueno, ahora mismo, cuantito Que encendí la hoguera de los, de los titanes, ¿no? De los putos gigantes Por desgracia Aquí estoy de nuevo Pero entonces, tío, este es el rejuvenecido Guapísimo, hermano Para reclamarlo una vez más ¿Estás seguro? Guapísimo, bro. I don't have fear about you, bitch. Bro. Isotón. Godfrey. ¿Cuántas veces va a revivir, tío? Ahora, ahora se ha reencarnado del todo. El primer señor de, del, del círculo, tío. Qué guapo. Mano, estamos ya ready, compadre. Uh, apreciar el Dark Souls o eh, el del ring es algo muy... Ya me entendéis, muy rebuscado. O sea, molaría, pero yo no soy un creador de contenido de no los hitting, ¿no? Es 2-0, eh, win, easy win. Ey, hey, enorme. A ver, mientras que haya sido algo totalmente, ya me entiendes, campeón ceo. Eh, competitivamente correcto, está worth it. Me quitó la runa. Ok, bro. O sea, si le pegas a mí la aritmética, yo te doy un beso, ¿vale? Uh, uh. Vale, ahora, ¿no? Es mi turno, ¿no? Es mi turno, bro. Sí. Vale. When you go, bro. When you go. O sea, si no lo hace. Ya me entendéis, ¿no? Ese me da a mí. No sé, ¿eh? ¿Y cómo te fue la semana también, campeón? Eh? c Wow. Tío, ese ataque está desbalanceado, bro, un poco. Nada, este trae está don, ¿eh? O sea, he desperdiciado muchos frascos de estos. Ahora mismo. Diablo. ¿A qué precio tanta vida? O sea, le he quitado mucha vida. ¿A qué precio, bro? No vea, compadre. Qué guapo. Está todo guay, en verdad. Está ya la segunda. No vea, no. La segunda fase ya, ¿no, bro? Así de buen rollo. Pase, gente. Se la ha sacado la lágrima mimética. No eh? O sea, cuidado, ¿eh? Qué guapo el león, tío. O sea, me mola porque... Está guapísimo el rollo del culto que hay Porque los hombres ratas Eso que nos encontramos verdad no son hombres ratas Son como hombres leones Guapísimo Increíble ¿Qué pasó mi hermano? ¿Cómo estamos? Guapísimo, tío Nah, hombre Melania es gote eh, Al lado de este Obviamente en plan No sé, supongo que ahora es Full Full leyachi. Claro Me da pena haberme spoileado Yo este momento mismo Al ver uno de mis eh, No hitters favoritos, tío Increíble Ah, Dino sin gel, macho La polla Dino, tío Qué guapa, Que es eso Ya había visto la segunda fase mucho tiempo Aunque bueno, también es que me he hecho el juego al 100% No me lo he hecho en plan, ya me entendéis Me falta solo matar al dragón rosita ese Que no tengo ni putidad, ¿dónde se encuentra ahora mismo? Ni me acuerdo, la verdad eh, Me acuerdo que me salió casi viniendo aquí, ¿no? Obviamente O sea, casi por estos lares Está todo guapo, esta fase me recordará a Aquellos y aquellas que habéis jugado Ya basta de ser amable contigo, guapísimo Aquellos que hayáis jugado eh, Por supuesto a lo que es al Tekken Pues recordará al, al abuelo de Yachi, ¿no? A mí no me costó mucho, la verdad O sea, al segundo día ya me lo hice Obviamente, analicé, analicé, analicé Y puse, bueno, todo de mi parte Para poder llegar a vencerla Literalmente, incluso le hice un tutorial allí Para un amigo mío de toda la vida Que se llama Eu Que, bueno, es con, con King comparto eh, El amor por Elden Ring Junto con Balta. ya está Además, personas, tampoco Elden Ring Yo qué sé No están Qué guapo So, eh, boom. Eh, hermano, no le a mi la Y yo, ¿por qué es tan cabrón, tío? Seguro que me quita. Y yo, yo. Deja mi lágrima y me metica, cabrón. Ha merecido la pena el daño recibido. Pero a qué precio. que guapo el combate, hermano. Súper guapo, eh. Lágrima y me metica. No te mueras, coño. Y yo, ¿estás loco o qué? Bro, te reviento, ¿qué? Vale, esto ya es una tradición eh, en el canal, ¿no? En todos los Dark Souls. Tu fuerza digna de, de una corona. ¡Gracias! <risa> ¡Qué guapo, tío! Baruch, loads, Super guay, tío. O sea, encontrar la forma primigenia de, de lo que es eh, Goddread. Eh, a lo largo de todo el de Ríos, sabéis que también, pues os he intentado enseñar un poco del lore de, del juego, ¿no? Básicamente. Muy, muy, muy, muy, muy pendiente de todo para que no perder este final, ¿no? Guapísimo. Yeah. No me deslubren, no, no me deslubren, manín eh, Intro guapa de la entrada Básicamente al árbol Aureo con peleita, ¿no? Supongo Final battle Amazing The shit uh, is... Uh, where is the shit, bro? Ajá, qué guay, tío Qué guapo Se viene, gente Ah, entiendo O sea, este solo tiene que ser uno, ¿no? Ahora me faltará el otro boss O sea, este tendrá como tres o cuatro fases seguramente Seguro Está todo guapo, este boss el concepto me gusta muchísimo eh, Sé que hay un bug que no lo voy a utilizar, ¿vale? En la mano derecha En la mano derecha tirando un hechizo que te lo da un bicho bastante troll Pues podéis llegar a vencerlo Está flipante ¿Sabéis lo que es el símbolo ese que cuerga, no? Como, sabes Donde está crucificado el man, ¿no? ¿Sabéis lo que es, no? Increíble Ahí está su martillo, supongo, ¿no? Es que claro, a ver, yo ya, eh, no sé, el lore del Denring entero, ¿no? Pues también pues, te va diciendo cosas, ¿no? Al fin y al cabo te va diciendo cómo este bicho es eh, Sin tú verlo ya Está flipante Está guay llegar al punto ya del final del juego en el endgame Para poder llegar a apreciar que todos son bosses, ¿no? En plan tocho Pero bueno, no tan difíciles como Malenia, ¿no? O sea, vuelvo a repetir Malenia, pues, para mí fue un reto eh, Porque para mí, un bicho que me dure más de un directo Uff, ya me entendéis lo que, a lo que me refiero ¡Qué guapo! ¡La puta música del De Ring! ¡Diablo! ¡Soy un fanboy, hermano de Front Software! ¡Loco! <risas> ¡Miyazaki, cabrón! ¡Hijo puta! Vale, hay un bugueo en su mano No lo voy a utilizar porque me parecería lamentable, ¿vale? Y hace eso Pero bueno, se puede Se puede sacar ¡Qué guapo, tío! ¡El símbolo de Eden Ring! diablos. ¡Qué guapo! Llegado a este punto el s God, tío. Vamos a <risa> la segunda fase Nada, llegamos a este punto del Den Ring Bastante fácil Obviamente lo único que es eso malenia pues está ahí para joder Segunda fase Gente de second eh, match eh, Bro, guapísimo Seguro que ahora eh, Obviamente me va a pegar Lampagazos de esos de gracias Por todos lados Y obviamente se va a notar Que tiene el corazón Del puto árbol aureo Metido en su pecho Maldita sea Está todo guapo el, el, el, Ahí lo tenéis Ah, hostia ¿Qué es? La segunda fase es esta Ya uh, He gastado demasiada vida entonces Pensé que Ah, no, no, no Supongo que eso estará alejado de este bicho Son las tres fases enteras Pues ese bicho el que va a salir ya Qué guapo El puto ser primigenio, tío Increíble Claro, campeón Esto es eh, la era estelar No, fuck Es, eh, bueno Básicamente, ¿no? El final secreto del Den Ring Por eso, cuando mata a este boss Tengo que activar La marca de, de Rami Que lo vais a ver este... Yo no iba por el final vulgar iba por el secreto Por eso tarda más también Obviamente Hay que hacerlo todo de un orden Sí, Rani Exacto, la bruja Sammy, ¿qué es? Realmente La otra es matar a los dragones Matar a los gigantes Pero el juego sigue siendo el mismo Son solo los tres finales Y bueno, hay un cuarto Pero un poco extraño Mola el último bicho Pero no entiendo un poco Su mezcla primigenia Supongo que es como el antras ahí del mundo ¿no? Está todo guapo, tío Me mira... Me mira y me desintegra. Esta la mía. eres mío cabrón Off. Gente, final de la era estelar Siento, siento muchísimo que me lo haya tenido que hacer hoy Después de haberos enseñado este último boss desde el ring Pero no quiso salir en directo Así que nos tuvimos que poner serio por la noche Un y cuarto de la madrugada, gente Salió ahora Concha su madre, por fin La era estelar Rami Disfruten Hey yo Papísimo. Veo que la batalla ha llegado a su fin El puto cuerpo del man tío. La puta cabeza Mamá yema Increíble, finalmente Guapísimo. Súper guapo. What the fuck? Seriously? solemnemente? Que para todos los seres vivientes, para todas las almas con vida. Llega hoy la era de las estrellas. Let's go! Un viaje Mi de mil años bajo la sabiduría de la luna. Bavísimo, hermano. Me jodáis. The chill night that all, the great beyond. Wow. Into fear, doubt and loneliness, as the path into darkness. ¡Wow! Súper guapo, tío. ¡Puta Ramit. Muy bien. Adentrémonos. Concha su madre. <ríe> Guapísimo. Mi leal y eterna consorte. Wow. Amazing. Súper guapo. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena muchísimo, gente. 10 de 10. Elden Ring, obviamente. Miyazaki se la ha marcado, pero... Hay que tener en cuenta una cosa Repetición de bosses como cosas negativas Repetición de bosses como las gárgolas o las raíces de árbol aureo Y bueno, eh, raíz de árbol aureo con putrefacción roja Muy repetitivo eso eh, Malenia, combate bastante worth it eh, Pero da pena que el final boss sea esto Algo tan, no sé, aparte No, no me, no me esperaba que fuera como un, ya me entendéis, no una sanguijuela estelar de la muerte Pero bueno, no obstante ha sido increíble el juego y lo más increíble ha sido poder llegar a vivir 110 horas con vosotros en directo en Twitch con este gran videogame, del Ring. Concha su madre, el mejor, obviamente de toda la saga, solo por el mundo abierto, pero es más que obvio que diría que ese Kiro también está ahí equidistante, ¿eh? Eh, eh. bueno, está equilibradinho, increíble.